para que intercambiemos opiniones, anécdotas por ejemplo hoy queremos que nos cuenten si tienen alguna anécdota con sus apellidos porque de eso vamos a hablar, de los apellidos me encanta el tema de hoy porque mira, justo ahí lo estamos com compartiendo en pantalla, seguramente en algún momento de tu vida te topaste o tenés un apellido como por ejemplo Gómez, González González, Fernández, Pérez López, Díaz, <ríe> tal cual se conoció el ranking de los apellidos más populares en la Argentina, mirá. El 2% de la totalidad de los apellidos que hay en la Argentina sí. Es compartido por el 79% de la población Uy, a ver de vuelta, repetímelo El 2% de la sí. totalidad de apellidos que hay en la Argentina sí. Es compartido, ese 2% por el 79% wow. de la población Impresionante Así que fíjate si son compartidos los apellidos conocidos como populares Sí, total, total. Y la historia ¿no? que trae cada apellido también Porque se puede repetir a lo mejor no tienen nada que ver o sí no o sabes sí. la historia a través del apellido y acá te compartimos unas plaquitas para que sepas bien de lo que estamos hablando los apellidos más populares de Argentina 348.288 distintos en el país los 10 más comunes representan al 10,4% de la población nacional. Y nos quedamos impresionados con este dato porque la mayoría son todos de origen español. Claro, la influencia migratoria uh -huh. italiana no se ve representada en este ranking de apellidos populares, uh -huh. extrañamente. ¿Listo? Bueno, y González, te decimos, está en la cima del podio. O sea que seguro te topaste con algún González, conoces a algún González o vos. Tenés de apellido González y acá te tenemos la lista de los apellidos más populares de la Argentina, que es el top número 10. En primer lugar González, Rodríguez, Gómez, Fernández, López, Martínez, Díaz, Pérez, Sánchez, Romero me llamó la atención. Y la sorpresa te iba ¿Viste? a decir, ¿viste? Romero, sí. porque decíamos también todos, bueno esto tiene que ver con, con lo español, terminados en Z y cae un Romero, ponele. Sí, bueno, no, no, no, no, no, pareciera, no pareciera que fuera tan popular, pero sí bueno en, en la cima, si hablamos digamos de apellidos populares por jurisdicción, en Mendoza, en la cima, se encuentra González. Ah, mira a, eh, a, a, Hacemos la distinción por provincia uh -huh. y encontramos que en la nuestra González está ahí arriba en el podio. Mira, mira mira qué buen dato y qué interesante el tema que vamos a hablar hoy. Y seguramente vos que estás del otro lado te está llamando un montón la atención esto que, que te venimos a proponer hoy acá con Marisol Queremos que nos cuenten si tienen alguna anécdota con estos apellidos populares Porque lo portan o porque tienen un conocido Bueno, lo que sea, que nos quieran compartir al 2613-4444-44 Enseguida vamos a estar leyendo mensajitos en esta siesta sí, 50 minutos han pasado de las 3 de la tarde y es hora de profundizar en este tema Con Carlos Campana, historiador, que ya está acá con nosotras Bienvenido, buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿cómo, ¿Cómo estamos, Carlos? ¿Todo muy bien? bien? Muy bueno, bien. nosotros acá dando detalles de este ranking que se conoció. Que ¿no? <ríe> no, no, nos sorprendió el ranking de los 10 apellidos, el apellido Romero. Viste, como que no, no, no, no encajaba mucho con los apellidos que veníamos nombrando, Exacto. pero parece que sí. Sí, no, no, justamente todos los apellidos españoles uh -huh. están muy, digamos, y sí, vinculados con distintos eh, elementos, inclusive hay toponímicos, hay patronímicos y también los que eh, sí, claro. muchos de ellos estuvieron vinculados con el cambio de apellido a través de los hebreos que estuvieron eh, allá por 1200, 1300, eh, digamos se fueron eh, a través de la iglesia católica uh -huh. bueno, fueron cambiando y estos apellidos eh, fueron siendo parte de lo mejor eh, distintos lugares como Sevilla por ejemplo eh, también inclusive hasta nombres de animales, por caso de gallo y demás. Uh -huh. Ajá. Eh, nos, nos sorprendía, eh, Carlos, esto de que se nota la influencia inmigratoria española en esto de la popularidad de apellidos que se dan en nuestro país, pero no figura la italiana. Claro, la, la italiana también, a pesar de todo, porque seguramente esta encuesta que se hizo fue a nivel de apellidos españoles, eh, también tienen un rasgo muy similares y yo le voy a contar un caso muy particular a ver. que se produjo aquí en Mendoza en 1867 uh -huh. eh, donde los, eh, algunos prisioneros británicos que vinieron de las invasiones que su sucedieron en el Río de la Plata uh -huh. eh, fueron cambiados sus apellidos a apellidos como Martínez Fernández y demás eh, ¿por qué? porque como eran protestantes eh, y ellos tenían la intención de eh, casarse con, con nativas, con mendocinas, eh, tuvieron que cambiarse el apellido, o sea, y cambiarse también de religión. Claro. La protestante uh -huh. o la anglicana pasaron a la católica y ahí perdieron sus apellidos originales, el caso que podían sido de Johnson y, y demás, ¿no? Uh -huh. Respecto a la influencia de la inmigración italiana, que no parece, dice usted, seguramente el relevamiento se hizo sobre apellidos italianos, ¿no? Eh, se ha hecho sí, sí, sobre ah, la totalidad de los totalidad, apellidos que hay sí, en el país. Sí, Puede sí, sí, que sí. lo que ha pasado es que eh, aquellos apellidos que demuestran la influencia inmigratoria italiana han quedado más abajo. Exactamente. ¿no? Sí, sí, Pero bueno, uno le da la atención cantidad. que no estén ahí en el, en el podio, en, en el ranking, claro, en top 10. Sí, sí. eh, acordate que bueno la influencia española viene de, prácticamente de la conquista. Entonces la cantidad de apellidos es mucho mayor que la otra que justamente es... Eh, pues sucedió a fines del siglo XIX. ¿no? Uh -huh. sí. y, y en el caso de, de los que nos están viendo ahora, que dicen, por ejemplo, bueno, sí, nosotros somos González, ¿en, al, en, ¿en alguna parte de la historia puede ser que todos se encadenen desde la misma familia? Claro, exacto. Bueno, se, se van, a, eh, por ejemplo, se van a en las ramas de los sí. apellidos, hay un tronco y después, por supuesto, se van ramificando. Uh -huh. eh, eh, vas a encontrar a González inclusive con... Eh, en esa ascendencia afroamericana uh -huh. por supuesto Fernández y demás ¿por qué? porque esos africanos que venían desde el, a fines del siglo XVII XVIII eh, tenían cierta eh, después los compraban a los dueños y los dueños en cierta medida le ponían el apellido de eh, los hacendados y demás que eran bueno, pertenecientes entonces de acuerdo a esta explicación No es que todos los González Tengan alguna relación Exactamente. Como, Muchos la tendrán, muchos otros no Porque algunos, como usted decía, querían el apellido de esa claro, manera Claro, imagínate vos que también eh, se da Muy particularmente en España Cuando llegan los conquistadores Que tenían ciertos apellidos Que está vinculado con la localidad ¿no? uh -huh, uh -huh. Por ejemplo, los Ponce de León eh, Otros que también están vinculados como eh, eh, lo que sería dentro de la parte norte de Castilla y demás Todos esos apellidos se iban vinculando claro. uh -huh. Y por el contrario Dani puede haber muchos eh, González uh -huh. Que son parientes y no lo saben y tal vez nunca se encuentren Porque cuando llegaron al país fueron inscritos de distinta manera González claro. con Z, González sin Z uh -huh, también. Exacto, uh -huh. bueno los apellidos fíjate que con S son de origen portugués y también está vinculado con algunos que fueron hebreos. Recordemos que toda esa zona. Sí, también hay errores del registro exactamente, cuando los, vinieron, cuando bueno, los anotaron. Y no vos, tiene nada que ver con esa procedencia. Eh, pero vos sabés que sí, porque algunos se van, digamos, cambiando a través. Y a veces siguen por, por años o más. Eh, y era muy común cuando sucedió la inmigración. Que muchos eh, extranjeros que tenían apellidos muy complejos, inclusive sí, los. Doble los aran, apellido. Sí, sí, pero uh -huh. los árabes, por ejemplo, al no entenderle, le ponían nombres de animales, León. muchos ah, árabes. Claro. Sí, no le respetaban ¿sí? el apellido le ponían otro. Exacto, exacto. Yo esto lo comento porque, por ejemplo, la familia de mi mamá es Mazzaruti, con doble S -t, italianos, uh -huh. y eh, según he escuchado hay Mazzarutos, o zaruto, acá, que tienen eh, parentesco, pero fueron inscriptos distintos cuando ingresaron claro. al país. Exacto. Claro, claro. Sí, sí, bueno, era muy común en ese tiempo de de poner el, el, el, diferencias en, en el apellido original, ¿no? Por eso después cuando vos querés hacer la ciudadanía mm, y demás, tanto. compleja, en complejo porque tenés que darle, eh, eh, bueno, tiene que habilitarte justamente el hecho de que haya, haya pertenecido, bueno, a través de las partidas de nacimiento y sí, demás, ¿no? Sí, sí. Y se si, y si sabe en esto de la historia cuáles fueron los primeros apellidos que, que llegaron eh, en el de la historia España, ajá, ¿verdad? país. Eh, sí, bueno, sí tenés justamente lo, lo, la mayoría de los conquistadores que vinieron con sus eh, eh, súbditos en cierta medida eh, eh, Por ejemplo aquí, bueno, el, el apellido eh, del castillo vinieron aquí en 1600, 1700 Los más, los sea, años de la masa, eh, los venegas, todos esos que venían de Chile Venegas Exacto, uh -huh. bueno, ahí tenés, venegas es muy, un apellido que fue eh, noble en cierta medida Porque se la daba, por ejemplo ejemplo, la nobleza y demás y esos bueno esos apellidos venían con los conquistadores uh -huh. muchos están arraigados aquí los Moyanos, los Molina están arraigados aquí en, en, en todo lo que sería Cuyo ¿no? reciente dije el, el doble apellido el no. del Castillo de Ponce eso no lo escuchamos mucho ahora antes te daba como más el más está el doble apellido sí sí el problema estaba basado en que a veces eh, desde 1813 que un poco así se dejó de lado todo lo que era la parte nobiliaria uh -huh. Eh, comenzó eh, a hacer más simples los apellidos. Algunos usan el doble apellido porque es muy importante para su identificación. Sí. Eh, y eso se hacía mucho en, en las familias nobles, ya por mil, ocho, 1700, 1800, por los temas sucesorios. Ah, Inclusive, claro. uh -huh. el, porque recordemos que el registro civil aparece a partir de 1886 en Argentina, sí. y anteriormente, bueno, la iglesia católica era la que tenía los registros de bautismo. Uh -huh. Y esos registros eh, eran un poco así la fe eh, de nacimiento de cada uno de, los, de las personas que, por supuesto, eh, se le ponía después, esto, eh, por el tema sucesorio, eh, los ancestros, uh -huh. los padres y sus abuelos. Mira, qué interesante. Carlos, nos dicen que nos llegan mensajes porque pusimos la consigna al principio, queremos saber, los que están del otro lado mirándonos, qué opinan ¿no? de esto de, de los apellidos, si tienen alguna anécdota, si conocen a alguien en este top 10 de los apellidos más comunes acá eh, en la Argentina y esto nos decían, a ver... Hola chicas, yo soy Torres y mido un metro cincuenta era una torre petita <risa> mi apellido es Hidalgo y siempre me cargaban mi marido es mosca pobres hijos nuestros Hola, buenas tardes, soy Claudia de Godicruz nosotros somos Paes de apellido y mis primos Luján y cuando éramos chicos y era época de Vendimia, mi hermana que era chica siempre lloraba porque estaba la reina de Luján Ay, y no. no la reina de los Paes así todos los años Bonita. Hola chicas, me acompañan Todas las tardes en mi trabajo Esto le pasó a mi hermana Hace muchos, muchos años Cuando terminó en la primaria Le regalaron la medalla Con la inicial de su apellido Y en lugar de B corta Le pusieron una B alta El más conocido es eh, En Jujuy es Mamaní Uno de los pocos autóctonos Y originarios Pero populares de Argentina Significa ave andina El cóndor Mirá Buenas tardes, mi anécdota con los apellidos en las redes sociales, buscar en el mundo personas con mi apellido... Ah, bueno, claro, eso sí, te pones ahí a buscar a ver si tenemos familia por en algún lugar o no. ¿Alguien que nos hospede? <risa> claro. <risa> Hola chicas, yo sí, por parte de mamá, soy González, hermoso programa. Mi pareja es Gómez, yo moreno, resulta que mi abuelo paterno fue adoptado por Don Moreno porque mi bisabuela lo tuvo solita... A los dos hijos mayores. Ella era criada en una casa y tuvo esos dos hijos con el chofer de lencinas. Mira una historia. Bien, mi bisabuela los tuvo solitas a sus dos hijos mayores, mi abuelo y mi tío abuelo. Pero el padre biológico era Gómez y su nueva pareja, Don Moreno, les dio su apellido. Por un par de añitos y otras circunstancias pude haber sido Gómez de Gómez. Claro, mira, Mi familia es de apellido Aro y algunos de los hermanos figuran de Aro. Claro, ah, pero lo que estábamos hablando eh, recién que tiene que ver con cómo fueron inscriptos cuando llegaban al país. Sí. No todos los hermanos fueron inscriptos igual. Es muy no, loco eso. Él, él, pasaban eso, inclusive en, en familias que llegaban de otros lugares. Eh, era común ponerle o de, y antiguamente se usaba el de, uh -huh. eh, Sí. Más o menos para 1600, 1700, por ejemplo el caso muy importante que a veces se obvia es el caso de José de San Martín uh -huh. ¿no? eran familia bueno el apellido de San Martín eh, eh, es un apellido que está vinculado eh, de origen catalán y después van a pasar a lo que sería la parte de eh, Castilla bueno, esos son los dos lugares de importancia, bueno después podemos hablar de los escudos uh -huh. heráldicos que bueno eran las casas eh, eh, antiguamente como eran feudos, las casas provenían de distintos eh, eh, apellidos eh, nobles, ¿no? Desde la realeza. Inclusive, por ejemplo, hay apellidos como el caso de Gutiérrez, sí. que es de origen germánico. Viste, vos me preguntabas Mario, yo te decía que no sabía. Dije es que de es germánico, porque viene de gut Bueno, y esos otros que también son visigodos. Eh, Gutiérrez, bueno, inclusive hasta Rodríguez, uh -huh. tiene una Guzmán, todos esos apellidos son de origen germánico. porque Bueno, hubo una relación entre el reino de España y el, el reino justamente de lo que es la parte germánica. ¿no? Y el D, por ejemplo, en el caso de San Martín, ¿por qué? Y porque es como que eh, eh, se asocia a, el, el digamos, a la nobleza, al escudo. El ¿Eso noble, sea todos los ¿no? que eran las nobles casas, claro, iban si agregando el de, D. Exactamente. Y apellidos que tienen cuatro o cinco apellidos todos juntos. ¿Eso de los escudos son las imágenes que estábamos compartiendo recién? ¿De los apellidos? Sí, sí, sí, exacto Mirá que eso, qué, qué, qué interesante también. No sé si están las imágenes para poder compartirlas de vuelta, para que vean esto que estaba claro, diciendo. Sí, sí, cada escudo, por supuesto, tiene una casa nobiliaria, uh -huh. eh, eh, aparece en todo el, en toda Europa no específicamente bueno no Mira. solamente eh, exacto, uh -huh. no solamente en España sino también en Italia en Francia eh, en Gran Bretaña eh, y bueno son un poco así el, el, el origen de cada eh, casa que por supuesto algunas que eran importantes van a tener participación en eh, eh, los distintos reinos no ahí Recordemos está que para que se enteren todo lo que importante. revela el apellido, Exactamente. ¿no? ¿De dónde venimos? ¿Cuál es nuestra influencia? Y ciertas, la historia. Exacto. Y tiene cada, cada eh, digamos, escudo heráldico, tiene ciertas simbolismo dentro de eh, estos apellidos. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Como, uh -huh. La verdad es que, que nada, es, es curioso porque este, tenemos que estar naturalizados, hablar del López Rodríguez, pero, pero hay toda una historia detrás. Eh, que, que, que viene a contarnos de nosotros mismos, ¿no? de dónde venimos, de nuestros orígenes. Exacto, exacto. ¿Viste cuando te enojas que te dicen si tenés sangre italiana, si tenés sangre española? Claro, hay más o menos la respuesta de, de claro. los apellidos. Sí, sí, sí. Bueno, eh, esto se da generalmente en todos los, los países, no, no, uh -huh. no solamente claro. en España. Claro. El caso de los anglosajones. Eh, el, el patrocinio por ejemplo de John, Johnson, uh -huh. y así sucesivamente, ¿no? Uh -huh. Benson, bueno, en fin, todo eran origen de hijos de. En esas imágenes. Bueno, Carlos, un placer ha sido tenerlo acá eh, conociendo eh, un poco el, el, el de dónde viene el origen de, de estos apellidos que hoy son populares y que tenemos tan arraigados. Eh, antes de que se vaya, vamos a compartir los últimos mensajes eh, que. Eh, nos manda la gente respecto de, de esto, de si hay alguna anécdota, si hay algo para contar respecto de los apellidos, a ver qué es lo que nos dicen. Mira, mirando esa imagen pienso, mirá si a lo mejor fue alguien de tu familia mira, ese señor que estaba. Mirá que, que sangre tuya. O a lo mejor, ¿no? Esas imágenes que vemos ahí. Seguramente. ¿Quién sabe? Seguramente, ¿ah? Sí, ¿eh? sí, todos somos de origen y sí, total. Eh, inmigrantes, ¿no? Uh -huh. italianos o españoles. Total, total. Pero no, muy muy, entre, muy entretenido Ahora sí, tema. los mensajes que llegaron al 261-344-4444 Buenas tardes, soy Isabel Y a mí me pasa que siempre me preguntan si mi apellido es Nombre o apellido porque es Vicente ah, Conozco, conozco un claro, par Claro, esos eh, uh -huh. apellidos que Podrían fácilmente ser un nombre de pila Exacto Hola, buenas tardes, qué buen tema. Papá siempre dijo que somos molinas y cuando no se anotaron lo hicieron como molina sin ese. Por eso tiene que mamá anotar a los chicos al registro, conozco muchas de ellas. Hola, en mi barrio son todos Martínez, incluso mi sobrino. Hola, soy Soli, mi apellido no será fácil de encontrar. Es Suilice y los pocos que hay son familiares directos en toda la Argentina. Es de origen turco. Hola, mi apellido es Muñoz, los estoy viendo de Argentina, Mendoza, Rivadavia. Hola, soy Herrera de apellido. Nuestro apellido viene de la localidad de la provincia de Córdoba, en España. Hola, mi apellido ahora es Amarfil, pero en realidad es Hamarfil de Inglaterra. Vinieron tres hermanos y se afincaron... En San Juan Somos todos parientes eh, Ese es el apellido Nos dice Mi apellido es Troila Nunca faltan las cargadas Cuando voy a algún lugar Te juro que también iba a nombrar La parte ¿no? de los apellidos Que a alguno les toca Que terminan siendo Mezclando sí. el nombre Con el apellido De forma divertida Cuando hola, va chica. para la cargada Claro eh, Hola, este me un montón A la casa Hola chicas eh, Lindo programa Mi apellido es González Y mis son Yanten Y le molestaba Cuando le decían En la escuela que es el yuyo para remedio. Ah, bien, ahora entendí. Hasta que se acostumbraron. Yo entiendo que el apellido de ella es González, que sus hijos son Yantén y que en la escuela los gastaban porque así se llama un claro, yuyo. Claro, claro, ah, eh, claro. como no estaba la palabra hijos, por ahí no se entendía. Ah, bien, bien. Hola, chicas, re interesante el programa. Estamos reenganchados con mi hija. Yo soy Gutiérrez. Vamos, ah, a lo mejor tenemos algo. Aunque siempre nos han dicho que es de origen moro. Mi hija es Wash. Y nunca jamás escriben su apellido vean, siempre lo ponen con W. Eh, mire, acá dicen que Gutiérrez es de origen moro, ¿no? ¿O sí? No, es no. de origen eh, eh, germánico. Germánico, te dijeron mal toda la vida, ¿eh? No es moro, es germánico. Bien, Carlos, gracias. Gracias, gracias por a venir. Por muchas, ¿eh? muchas gracias. Un placer. Gracias, igualmente. Se me venían.